Muchas veces amas tanto a alguien Aún sabiendo que no le deberías amar Aún sabiendo que tan solo terminará lastimándote Haciéndote daño A veces te aferras tanto a una persona Y te quedas a su lado Hasta que la decepción sea tan grande Tanto no puedas evadirla ni justificarla para entonces por fin darte cuenta de la realidad y de pronto un buen día llega aquella decepción a tu vida pero aunque reconozcas que la relación ya no da para más que ambos se lastimarán eliges quedarte una vez más hasta que ya no quede nada productivo ni positivo de la relación todos quieren hacerte observar la realidad Amigos, conocidos, familiares, hasta desconocidos Pero no les haces caso porque estás tan cómodo con lo mal que vives Que prefieres eso, a arriesgarte a salir de aquel mar de males Y es que... Hasta tus sentimientos, la sabiduría, la alegría, la tristeza te dicen que ya, que ya es momento de salir, que ya es momento de marcharse. Pero tú continúas negando que observar la verdad, observar la realidad y es que últimamente el apego se ha vuelto tan fuerte tanto que la relación se ha vuelto tan tóxica a tal punto que los gritos, las humillaciones, los celos sin sentido, el maltrato físico, psicológico, verbal son el pan de cada día. Y aún así decides quedarte y es que la gran verdad del apego es que muchas veces nubla tus sentimientos y te obliga a quedarte en lugares en los que no te valoran con personas que no te aman pero ya basta, ahora hazte un favor y por favor escucha tus sentimientos, escucha a las personas que te aman porque créeme algo, ellos siempre van a querer lo mejor para ti Ahí es momento, y es momento de que elijas qué es lo que quieres para el resto de tu vida. ¿En serio? ¿Quieres seguir atado a una relación tóxica para toda tu vida? ¿Por cuánto tiempo más pretendes continuar con esa farsa? ¿Quieres seguir siendo parte de amistades que no te valoran tan solo para decir que tienes amigos? ¿Quieres continuar con esa relación tóxica tan solo para decir que tienes una relación maravillosa desde hace muchísimos años? Ya basta O eliges tomar una decisión y emprender un nuevo vuelo Un nuevo cambio en tu vida en el que solo tú A través del tiempo serás capaz de ayudarte a salir de ahí Y sobre todo a lograrlo ya sal de aquella relación tóxica, de aquella relación dañina. Ocúpate en cosas productivas. Hace porte, consiéntete, cuídate, ámate, valórate, arréglate. Ponte más hermoso, más hermosa de lo que ya eres. Lee mucho, aprende cada día más. pone en práctica aquellos conocimientos adquiridos. Trabaja, planifica tu tiempo y gástalo haciendo las cosas que te hagan feliz. Y sobre todo, en cosas que sean productivas. Recuerda que una mente ocupada no extraña a nadie. Y cuando por fin empieces a vivir en sintonía con la realidad A ocupar tu vida y tu tiempo con cosas productivas Cambiarás, mejorarás y por ende cambiará tu realidad Empezarás a ver un panorama muchísimo más claro Y te darás cuenta que no necesitas de nadie para ser feliz Y entonces te preguntarás eso era todo, a esto era lo que tanto pánico le tenía y entonces notarás que no era tan malo como lo pensabas que tan solo era cuestión de tomar una decisión y sobre todo de arriesgarte para que tu vida cambiara para bien